Vendedores del mercado municipal de esta ciudad mostraron su descontento ante el incumplimiento de parte de las autoridades locales, quienes anunciaron meses atrás el asfaltado de las calles de los alrededores del importante punto de venta. No, mi opinión sobre esta calle es que ese hombre, ese hombre quería vino a sacar a todo el mundo aquí para asfaltar y cuánto hace de eso. Y mira la calle como están, cada día peor. Es decir que la, la y es una prioridad arreglar esta calle. Mira la situación lo primero fue lo que desbarató frente a Yoma, desbarató una cosa que está hecha que se puede dejar así y afaltar la calle. Y no, no ¿Qué saben. Usted de claro, pues sabe el polvo daña toda la fruta y se daña de una vez. ¿Y la gente no quiere pasar claro, papá. tú mira cómo está la gripe. En aquí. El alcalde, el sinvergüenza del alcalde ese, dijo que iba a arreglar esto, todos votamos y cooperamos con él. Le limpiamos la calle y cooperamos, todo bien. Y no ha arreglado nada ese ratero. Porque con mentirosos, habla hoy. Esta calle no sirve para nada que arreglarla. La vuelta a hoyo. No, la calle está mala, mala, mala. No sirve, pero está viendo cuánto hoyo hay ahí. Y él dice que lo primero que prometió a Ale que él iba a arreglar a la calle todavía ni la mano le ha puesto. ¿Cómo que le afecta? Pues por ahí no puede uno ni pasar, pues cuando viene a ver cualquiera se rompe un pie ahí. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.